lo que piden los contadores. No es falso, pero exageran. En vivo nos acompaña Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto y Efraín Salvador. No te vayas, tenemos un invitado sorpresa en este episodio. Entonces siempre, yo, mi estilo es mi estilo, cuántas veces lo voy a repetir, me gusta entrar en acción sin micrófono o, abierto, es mi estilo. O, Podemos tener 10 años de antigüedad, mi sí, querido sí. maestro, y siempre estamos regando este pache. Porque, porque yo soy consistente con mis convicciones. Fue, Muchachos, paradigmáticos, bienvenidos a este episodio número 9, lo que piden los contadores. No es falso, pero exagera. Bienvenidos a este episodio. Si tienen algo pendiente que hacer en la chama, déjenme un ratito, vamos a relajarnos. Acuérdense, estamos a mitad de semana. Estamos en el relax antes de retomar fuerzas para mañana jueves y cerrar a tambor batiente, aunque yo ya sé que los contadores ya perdieron la dimensión del tiempo. Ya no saben qué es sábado, ni qué es domingo, ni días festivos. Reformas fiscales, que tengo que pedir el REPSE, que ya no sé qué tanta cosa. La carta aporte, la carta aporte, ahorita vamos a platicar con Enrique que venga del baño. Pero <risa> la carta aporte, ya no sé si vamos a salir o no. O sea, hay cambios y cambios de última hora. Sí. Pero bueno, solamente muchachos decirles que el astronauta lo hemos mandado a una misión que parece ciencia ficción, pero no es real. Ustedes saben que un asteroide va a pasar cerca de la Tierra y que la NASA lanzó un cohete para... ¿Se acuerdan de Marguer, Amar, Armagedón? Armagedón. Para, para tratar de disuadirle al meteorito para que se vaya a otro lado. Entonces, la, la NASA lanzó una nave que se va a estrellar contra el meteorito para desviar la trayectoria. Entonces, tuvimos que mandar a nuestro corresponsal, el buen astro, a tomar... Fotos, eh, video y nos va a reseñar cómo va a estar la onda. Pero bueno, mi estimado Pepe, bienvenido. ¿Qué tal, mi estimado Aquí tenemos atrás a nuestro querido director general, Antonio Aranda, que anda ahí en su misión. Está tremendamente forrado. y Esperamos que nos traiga unas buenas imágenes acerca del viaje de esta nave espacial. Qué bueno que lo comentó Maestro porque lo estaba viendo precisamente anoche la noticia y inmediatamente me acordé de la película. A ver quién era el, el valiente que se iba a estrellar en la nave. Total, ya, ya hemos pasado de todo, ya casi casi nos convertimos en zombies el, el año pasado. Que, ya, que nos caiga una piedrita aquí del tamaño del, del estadio Azteca. No pasa nada, Desaparece, desaparecen estos nuevos dinosaurios. Y sabes que Pepe, yo creo que ese meteorito lo está convocando Morena. Porque quiere acabar con los últimos dinosaurios sí. de ya sabes dónde, ¿no? Ya, ya sé de dónde. Va, va, viene a acabar el conservadurismo que queda. Por eso, el jefe. Qué bonito es el ser jefe, ¿no, Pepe? liga, sí. todo, te vas a descansar, ya no lavas trastes, te vale la vida. Pero bueno, así es la cosa, así es la movida, ¿no? Ya nos informan aquí en cabina que está llegando el buen Enrique Corona. No sé, Enrique Corona, si trae Corona, trae Tecate. Trae... Ah, no, él es de Tecate Light, ¿verdad? Mi eh? Estimado Corona. O <risa> no, alguien oh, no, es de ah, charanda no. ahora es de charanda <risa> que bueno, que ahor ve. ahorita sacamos al cuadro pero este, tres noticias frescas de tu tierra que cada vez tiene más calor ¿no? se pone peliaguda la cosa ya dijeron allá ya mi estimado canciller fue a repelar que las armas están llegando a tu tierra que ya no las vendan que pongan una hasta aquí yo creo que levantó la voz fuerte en la ONU en el Consejo de Seguridad, porque estamos seguros que sabrá Dios, pero bueno. Mi estimado Enrique, saludos a, a donde se pone buena la cosa. ¿Cómo está? ¿Cuál es el reporte de hoy del frente de batalla? Oye, me hizo recordar un programa que había a las 3 de la tarde de Don Jacobo Sablodski que iniciaba así, <ríe> el frente de batalla de 1 a 3, sálvese quien pueda. Y sí, en realidad hoy dentro de las notas periodísticas del día, pues tristemente una ciudad que económicamente era muy fuerte hace dos, tres años, que tenía mucho movimiento. Hoy nos acaban de avisar que cierra todas las sucursales bancarias que tenía esa ciudad. Ya nos imaginamos por qué. Ante tanta violencia, pues obviamente cualquier persona común y corriente que puede salirse del pueblo se sale. Así que Cualcomán, Michoacán, hoy no tiene banco. Cuando era un puerto donde había bastante movimiento, Bastante industria, hoy en los periódicos de circulación estatal salió ese comunicado de los dos bancos que estaban ahí, se acabó, no hay instituciones bancarias. ¿Qué va a hacer todas las pocas empresas que se quedan ahí? Hablando de temas fiscales, si los obligan a que coincidan sus depósitos bancarios, trasladarse, salir de las barricadas que hay en el pueblo y ir a depositar ahí a una o dos horas... Y sí, hablar de temas fiscales es hablar de utopías. Así es. No solo qué, qué tristeza exacto. que suceda esto. ¿Sí? Eh, exacto. Y, dónde, y lo, bueno, ahorita nos va a contar, Enrique, dónde está, quién debe estarnos cuidando en aquella zona tan complicada. Ah, no, claro ¿no? que sí. Son polifuncionales, ¿eh? Hacen de todos esos amigos. De todo. Multitask, no, aquí como dice Enrique, no, on tal drive. Pero bueno, mi estimado Eru, empezamos con los memes. Suéltame los memes, cuáles tienes primero. Ya no sé ni cuál es cuál. Pero bueno, en lo que allá en cabina nos ponen los, los memes de la semana. ¿Cómo ven lo del de tema del pobre herrera? Ah, bueno, vamos a empezar con mi meme. Ya me hizo aquí el favor, Eru. ¿Se acuerdan, muchachos paradigmáticos, que la semana pasada reclamé que buscando chamba se encontré un letrero donde decía que se busca gente que no vea memes en los horarios de trabajo, Ajá. seguí buscando chamba y encontré esto. Esto es una verdadera ofensa, ¿no? Eh, ganas de trabajar ya es requisito para contratarse, no, no entiendo, o sea, cada vez se pone más difícil la cosa, ¿no? No memes, ganas de trabajar, ya rato de decir no vengan crudos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Pepe? ¿Qué vamos a hacer con eso? Esto es discriminatorio. Esto, esto es un terrorismo... Un terrorismo de todas estas gentes que están buscando colaboradores. ¿Cómo es posible que le pidas a alguien que, que tenga ganas de trabajar? O sea, venimos a, a, a buscar el mejor meme para compartir y nos, nos piden que nos pongamos a chambear. Bueno, de, de alguna manera, maestro, alguien tiene que hacer los CFDIs. No nada más ya. usted. Sí, tiene razón. Bueno, aquí yo estoy para otras cosas, pero bueno, por lo pronto tengo que hacer el CFDI porque salen de la patada, ¿no? O oh, no, Enrique, tú pones esos requisitos tan drásticos, de, con ganas de trabajar. Fíjate, antes, antes te veían buena presentación y como que ya le empezaron a bajar eso, ¿no? O sea, pues así uno por más que se vista saco y corbata, eh, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, hacíamos hasta lo imposible por tener buena presentación. <risa> eh, Pero no. Algo eh. bien subjetivo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo vimos...? muchas eh, injusticias, porque hay gente que estaba bien preparada, que estaba, hace cuenta, el molde estaba hecho para ellas, y por el simple hecho de, de vestir de una manera humilde, o ser hasta de otro color, no era sí. contratada. Es una, una situación bastante, bastante injusta para muchas personas que en, en, hace muchos años Sí lo vivieron en carne propia. Es bueno, porque soy sí hay... negro. Con la apertura, bueno, ya con la, con la apertura con las redes sociales, pues es más difícil, ¿no? Porque pues, quemas a la empresa. Sí. Hay, hay, por ahí hay un caso muy famoso en un despacho de abogados, de, de precisamente un, un abogado que anda en estos rumbos del el, el LGTB, lo despidieron precisamente por ser por ser gay y en, uh -huh. les metió juicio y andan todavía peleando ¿eh? tiene mucha probabilidad de éxito pues bueno se pone cada vez más complicada la cosa Eru, el siguiente meme, ¿cuál tienes por ahí? porque sí está, compl está complicado encontrar chama y luego con tantos requisitos híjoles <risa> sí. venga mi estimado Enrique bueno como ya sabemos y les estoy diciendo que Ciertos personajes que en otros tiempos eran muy reconocidos por su independencia y lealtad a la investidura, pues ahora se volvieron chalanes de todo. De pronto dicen, oye, ¿quién va a repartir dinero? Los soldados. ¿Quién para construir acá? Los soldados. ¿Quién para ir a Michoacán? Los soldados. Oye, ¿quién para que lleve las vacunas? Los soldados. ¡Eh, nos los traen! Son tan polifuncionales que lo primero que me quedé pensando, digo, si yo tengo por ahí un baño o algo que remodelar en mi closet ¿qué parte del ejército tengo que tocar, qué puerta para que me vengan a ayudar? Digo, ¿saben de todos esos amigos? Me tiene sorprendido, no lo puedo creer que hagan tantas cosas. Digo, hay que felicitarlos, de verdad, es un, re un reconocimiento, no, no sabía que los soldados hicieran tantas cosas. Yo me quedé con que nada más andaban teniendo ejercicios y preparándose para la guerra, pero lo peor es que he visto que hacen tantas cosas, hasta ser factureros, fíjate. Perdón, ya lo dije. <risa> no, no, no, no, no. Dice que dice Loré de Mola, ¿no? Que son contratos fantasmas, ¿no? Con empresas fantasmas. Eso dice, eso rumor. Es que eso pasó. Pero... Imagínate, aquí en, aquí en el estado, firmaron un contrato con el gobierno del estado y quedaron de mandarles 20 mil armas. Y sí las pagó el gobierno del estado y nunca llegaron. Cuando yo veo la nota digo, a ver, ¿cómo se le llama a alguien? que vende algo, lo factura, lo cobra, y nunca lo entrega. Facturero. facturero, facturero. No hay materialidad. ¿Para qué le buscamos otra palabra? Charros, charros, charros, mi estimado Ero, el que sigue, si eres tan amable, sí está complicado esto, no, Pepe, ya, ya no sé ni para dónde. Voy a ver. Este, Vendo flaguera roja, poquito, único color, me sale, talla, por ahí. Ven, mediana, ya, estimado, costo, ¿Qué traes tú? Mira, eh, yo me encontré este, este TikTok que está, está fabuloso. ¿En verde? Porque... ¿Cuánto? Por el pantalón. Vendo playera roja, único color. Talla, mediana. Costo, 100 pesos. Precio. ¿Qué tallas tienes? ¿La tienes en verde?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 anuncio muy bonito y la gente al terminar abajo del anuncio venían como mil y un comentarios a qué hora va a ser por dónde se va a transmitir y lo que más nos, nos daba risa cuánto cuesta dónde me inscribo oye es que nos cuesta tanto trabajo leer que aún así Todavía ahorita en pleno siglo XXI, 2021, lo seguimos padeciendo. Sigues poniendo anuncios y a mí también me preguntan, oiga, si ¿sí es usted el que va a dar el curso, pues si ¿sí está mi fondo, creo que sí, ¿no? Ok, puedo entender un poquito el recelo porque a lo mejor la, la casa capacitadora, pues no la conocen. A mí me contrata una capacitadora y yo solamente me dedico a cantar. Entonces, sí entiendo ese recelo, ¿no? La primera vez sí me dio risa, pero ya después entendí cuando el muchacho la, la chica me preguntó si efectivamente, porque es que hay tanto fraude. Yo no sabía que hubiera fraudes con, con las capacitaciones. Pero bueno, se entiende hasta ese punto de vista. Pero si la imagen trae un teléfono, trae el símbolo del WhatsApp, pues yo me imagino que es para que te comuniques con ellos para que pidas la información, te digan el costo y te inscribas. ¿no? Yo creo que no, no hay ningún problema en eso y, sin embargo, se mueve. Hoy en la mañana publiqué también ahí en, en mi Facebook un, un meme relacionado a mis alumnos porque le preguntan a San Google, eh, dice el maestro, al principio del meme, dice, le dice al alumno, y quiero que tu trabajo traiga tus propias conclusiones con tus propias palabras. Pues el alumno en el cajón de búsqueda le pone, conclusión con mis propias palabras. <risa> y así, y caray, tú como maestro, sí te das cuenta, ¿no? Cuando el, cuando el alumno de plano te está sacando esas palabras domingueras. Muchachos, sí nos damos cuenta. Sí nos damos cuenta porque no cualquiera es capaz de de poder expresarse de una manera como lo hacen ahí los grandes eruditos. ¿no? Yo, yo no me considero tal, pero sí te identifico, o sea, sí sé cuando, cuando estás copiando y pegando la información. Entonces, queda ahí como, como un pequeño recordatorio de lo que nos ha tocado vivir en este mundo tan fascinante de la, de la capacitación, sobre todo porque me acordé, de, me acordé de mi maestro Martín Rojas, porque ¡ah, cómo! ¿Cómo sufría él con, con ah, la gente que le preguntaba? Y sigo sufriendo, ¿no? Pone info y le pregunto, ¿qué info necesitas que no esté en la imagen? Exacto, <risa> exacto. Y yo entonces se enojan, por, por, se enojan porque somos soberbios. Eh, bueno, eso sí, yo siempre he sido soberbio, nunca lo he que lo he ocultado. Pero, híjoles, no sean malos, no sean gachos, una leyita, o por lo menos escribanle bien, ¿no? Info. ¿Qué quieres información este, quieres ir a algún lugar o qué es eso de info pero bueno en mi estimado rubiel vamos con las notas que tenemos que tienes por ahí porque tenemos notas interesantes notas que nos apasiona playera roja único color talla compartirles? Ver, mediana en pantalla pero mientras tanto bueno es no seas malito, quítale el, el video porque ya no veo bien, ándele fíjense muchachos, en pantalla tienen un comunicado que me llegó ayer vía correo electrónico eso lo dirige es un centro comercial en donde estamos rentando un local eh, dentro de ese, ese centro comercial, una tienda monstruo, Fifi de México, empresa pública es la que tiene el control de, de este centro comercial este Fifi. Y nos manda este comunicado que tiene en pantalla, pero me llamó mucho la atención. Oiga, de acuerdo a las reformas fiscales, queremos someter esta consideración, pero fíjense lo que dice. Por lo que recomendamos verificar, ah bueno, se refiere a la reforma fiscal de la cancelación de los comprobantes fiscales, fuera del ejercicio al que corresponde. no Y este párrafo que voy a leer dice, por lo que recomendamos verificar la adecuada recepción y contabilización de CFDIs en el ejercicio. Ya que, ay Dios mío, ya no veo, ya que existe la imposibilidad práctica de cancelar CFDIs, gracias mi estimado Eru, en un ejercicio posterior de su emisión, con base en lo anterior, solicitamos que el CFD emitido a, a su razón social sea registrado en el periodo en el cual fue emitido, por lo cual la refacturación queda prohibida, y eso me dijo, no, mouse Mickey o sea, qué vergüenza, ¿qué te está diciendo este comunicado? Oye, güey, Fíjate que recibas el comprobante y regístralo porque no me vas a salir con que, ay, es que no lo registré en el 2021. Refactúrame para que te pague la renta, ¿no? Qué Vergüenza, colegas, por favor, no hagan. Yo sé que ustedes no son de estos. Yo sé que ustedes se encuentran al colega de la contraparte que le, como dice mi buen Pepe, se lo delega al becario y el becario mete la pata, ¿no? Pero, híjoles, a mí sí me dio pena ajena y yo pensé, esto podía haberlo puesto como meme, ¿no? Pero me llegó por correo de esta empresa que dije, Dios de mi vida. Y al final, ¿no? Queda prohibida la refacturación. Por ese es un, un detallazo de estos muchachos. Yo ya nada más, como dicen, ¿para qué le pienso? Copio y pego y lo reenvío a mis, a mis proveedores y a mis clientes y a todo, a todo mundo. ¿Cómo ven mis Te obligarán a hacer qué prefacturas, ¿no? Una prefactura para que te la revisen antes de timbrarla. ¿Cómo evitar los errores? A veces son tan. Difíciles de evitar. Sí, fíjate que tienes buen punto, ¿eh? Lo que yo estoy haciendo es eso, Mr. Enrique. Para mis clientes que son nuevos, que están facturando algo nuevo, prefactura, me lo validas y ya, ya ingaste. Ya dijiste, ya se acabó. Pero en el arrendamiento, donde es la renta mensual mes con mes, y que le salgan con que, y a mí me han salido con eso, es que no la registraron, por lo tanto necesito una de este para que te pague, ¿no? Entonces, Baskin Robbins con todos esos, ¿no, mi estimado uh -huh. Pepe? Por eso dice Pepe Soto que son contadores. Serrín. De Acerrín y Acerrán. Acerrín <risa> y Acerrán. Oye, es que también eso lo vemos mucho en los, en, las, en los FDIs mensuales, ¿no? Que con eso de que te pasas al otro mes y que supuestamente tenemos el plazo de los 10 días uh -huh. y ya después ya no, no te lo reciben, pues ¿no? es un problemón, ¿no? Los anuncios que te ponen ahí en los comercios. Eh, plazo máximo para facturar tres días y estamos a cinco o seis del mes. Ah, caray, ¿cómo que tres días? Tenemos todo, todo el mes para solicitar la factura. A mí me gusta llegar, comprar, dame la nota y yo saco mi factura ya en la, en la oficina porque traigo prisa, porque de aquí a que el vendedor Toma mis datos, para porque ya ves, esos contadores. Se Hay centros comerciales que no tienen vendedor. Tú capturas los datos, tú haces tu factura. Ah, sí, sí. Pues te digo, yo por comodidad sí lo hago. Pero en esas, en algunas tiendas o algunos centros que te piden, te piden toda tu información. Todo. A ver, dame tu nombre, dame tu dirección, dame tu RFC, dame, dame tu CURP. La CURP, ¿para qué la quieres? Nada más, nada más es con el RFC, no ni se siquiera pide. el nombre. No, es, es que el contador lo pide. Uh. Entonces, lo, tío, esto, tío? seguimos batallando. Y ahora, espérate, con la reforma fiscal, ¿qué dato aumentaron, mi querido contador Quique? Pues el problema de las cancelaciones es que ahora tienes que explicar por qué. No es nada más una... cancelar y ya. Sí, ¿sí no, no. Decir, ahora ya tenemos que, que poner trabajando? el código postal, ¿no? También. Código postal, ahorita en este momento poner nombre y RFC no es obligatorio, solo no, no. RFC. Y Así para es. el próximo año es de a fuerzas los dos. Nombre y RFC. ¿Y el, ¿El código postal también? ¿El código postal, sí. Sí. Además, el receptor, hay colonias hay, eh, del receptor exacto, y además el régimen fiscal, ¿no? Que tiene su lógica con el asunto de las retenciones a los confianzudos, ¿no? Pero eso es Yo hasta te... mayo, ¿no? ¿Y mientras? Y mientras, este es mi pelea, eso estaba reflexionando hace rato en el baño, como el doctor, el, ¿cómo se llama? El, que ¿Es diputado, el diputado no? Diputado? <risa> ese es otro, hijo. Y, y se, me, se me pasó ese niño, ese video está buenísimo, muchachos. Está, está bueno, bueno, está bueno, sí. El diputado. ¿Puedo cuando uno pensaba que cuando estaban aprobando las cosas, pensaban pura mierda, lo una en broma. ¿no? No, no, no. Sacan las toxinas mientras aprueban, ¿no? Está, está bueno ese... Oh, y tiene que ser del pan para acabar, ¿no? Pero bueno, todo el mundo eh. la cajetea. Pues nosotros la cajeteamos en vivo. Yo siempre entro claro. con mi micrófono cerrado. Por ahí, este... Rosario, no te preocupes por Aranda. Ya lo mandamos a... No, es que ya sabes, cuando el patrón delega, pues aquí estamos sus sus este, chavos sacando a flote ay, ay, Pepe Soto te está indicando en dónde está el buen Aranda decíamos al inicio ya es por llegar tarde este mi estimada Rosario <risa> mandamos, hay una misión de la NASA para desviar el este, ¿cómo se llama? ah, se me fue la palabra ¿cómo era Pepe Soto? ¿qué es lo que iba a pasar? ah, el... el. El asteroide, ¿no? Asteroide, va a pasar un asteroide cerca de la Tierra, entonces la NASA ya mandó en una misión una nave espacial para desviar su trayectoria. Ahí va a Toño Aranda reportándonos en vivo indirecto cómo es el, la explosión que va a haber cuando choque la nave. Suena ciencia ficción, pero no venía escuchando lo que si sí hay una misión de la NASA para eh, que choque contra el asteroide. Desviar su trayectoria, ¿no? Entonces estábamos ¿No? pensando. ¿Cómo sobre se llama la... esa película? Armageddon, ¿o qué? Exactamente, Armageddon. Entonces, ¿se acuerdan de Bruce Willis? Sí, el héroe. Entonces, coño Willis está ahí en. ¡Oh, ¡Por Dios! Eh, por eso está en misión. Está en misión para salvar nuestros pellejos. Porque ver, si el COVID no pudo, ¿por qué maldita piedrita del universo? O sea, no bueno, tiene miedo, ¿eh? Ahí sí. Sí, ese sí. Oye, Pepe, ¿tú tengras, ¿tienes, ¿tienes una nota, verdad, Pepe, o me equivoco? Sí, si quieres la damos, si no, eh, es nada más comentar rápido acerca de cómo está todas las, estas facultades que se le están dando al SAT para la, la revisión exhaustiva, ¿no?, del, de los contribuyentes. ¿Cómo, ¿Cómo las facultades han sido, están siendo otorgadas de una manera excesiva, no? Así como el, el decreto del, del preciso de la semana pasada, que también todo el mundo lo, lo atacó, que por motivos de seguridad nacional. No dudo que el SAT también lo, lo vaya a hacer también por motivos de seguridad nacional. Uh -huh. El hecho de estas facultades excesivas. Que, oye, embargarte con el, con el aviso en el buzón tributario, válgame Dios, eso está... Bastante exagerado. Oye, ¿y cómo, cómo me van a embargar? O sea, ¿qué es lo que me van a embargar en vía electrónica? Que no tienen que venir y señalar bienes. O yo no podría ya entonces nombrarme como el, el que resguarda esos bienes en lo que aclaro o pago. Ah, caray. Está medio está extraño eso, ¿no? Sí, eso es bastante, yo diría. Entonces aquí buena es buena chamba que se viene para los abogados, a los abogánsters para que vengan y nos apoyen, nos dejan, nos están dejando solos donde andan por ahí. Definitivo. Pero ya saldrán, ya saldrán, porque son los salvadores del mundo, ¿verdad? de la sustentabilidad de este mundo. Vamos a saludar, si les parece, Masters, redes sociales, Rosario García. Bienvenida, ya sabes, si tú encuentras a Toño Aranda Cenando en un lugar junto a los Oya, no es él. <risa> Carolina Nangaray, bienvenida. Sandy, este, sí, otra vez anda de perdido el maestro Aranda, anda de perdido. Gus Gómez, bienvenidos. Eh, juventino, mi estimado Juventino ya vamos a darle el cliente frecuente a Joventino, son tan amables, en cabina. Sandy Dorantes, me quedé pensando ayer, Sandy, la, tu propuesta de empezar a, a, a, ¿cómo me dijiste ayer? A plantar la placita, la placita, la plantita de del jijij, jajaja. Este, yo traigo, un, bueno, estoy medio aburridón porque la, en el partido que acaba de terminar entre los Pumas y el América, pues estuvo medio aburridón ya los últimos minutos por poco y seno pollo. Espero que en, en el de vuelta se despierten unos chamacos, ¿no? Mi estimado William, cliente frecuente también. Oh, quedaron nuestros? Este, haz de cuenta que no hubo partido. Un par de roscas par de roscas bien duras, bien duras, o sea aburrido, aburrido, aburrido. Ya, ya lo estoy viendo aquí en el, en el Twitter. Oye, Twitter. después de ver los partidos de mediodía de la Champions, ya, ¿para qué ver los de la noche? O sea, ya no hay, no hay nivel definitivamente. Oye, en, <risa> no, en, en, en <risa> otra maestro Enrique, yo también los quise ver y todo el mundo quejándose del HBO Max, que me acuerdo de Chivas TV. ¿Ah? <risa> Ah. No, qué qué pensé? Pensé. Eso? Sí, por eso me acordé. ¿no? <risa> qué bueno que no lo compré. Fue lo primero que pensé. Sí. Qué bueno que no lo compré. Y pero, no, yo viste a Messi cabeza bajo, ¿no? Pobre PSG, Francia está, no. está. una derrota nada más. Va a seguir Messi, vas a ver. ok sí lleva un gol nada más, ¿verdad? Ah, no, pero en la liga francesa. Marilú, bienvenida Miguel, Miguel David González, saludos. César Caballero, mi estimado Sergio Antonio Pérez Puerto, nos dice, saludos desde la ciudad amurallada de Campeche, donde existían piratas, ¿verdad? Espero que seas de esos piratones, ¿eh? Ciudad, muy bonita, muy bonita ciudad. Yo estuve por ahí en Campeche a principios de octubre, fui a hacer un trámite por ahí con la, el gobierno del estado y estoy yo fascinado con esa ciudad, ¿eh? me dan ganas ya de irme de, de vacaciones un buen tiempo, con lo menos unas semanitas, se la recomiendo, se la recomiendo Campeche. Sí. Muy bonito el centro, muy limpio, muy limpio, la gente de ahí, este, muy consciente de su ciudad, eh, poca gente, eso sí, sí, había poca gente en la calle, pero muy bonito, muy bonito la ciudad de Campeche. Sí, ahorita que nos dé chance el patrón Aranda, pues igual nos damos una vuelta por allá, ¿no? Sí, sí, la... Los viáticos que nos debe ya perden, ¿no? Sí, los viáticos, sí, este, sí, Imagínense, le pedimos a Guinaldo y nos da a todos tejocotes, una caña y este cacahuatines de los rancios. Una taza quebrada, ¿eh? una taza quebrada. Hablando de... <risa> Hablando de cacahuates, mi estimado Pepe, dice Miguel David González. Estimado Enrique, hay que mandar estos soldados por sus cacahuates del buen Pepe Soto. No estaría mal, no estaría mal. Sí, la verdad, en algunas regiones sí queremos mandarlos a los cacahuates. A los cacahuates. No, no sé si escucharon que están ahorita en la Suprema Corte, ¿no? Viendo el tema del el acuerdo que hizo su presidente para eh, poner militarizar a las policías en todo el país, que se fue a la congeladora. Y la ministra rocío ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Fajar, ¿no? Es la que está reviviendo el tema y se va a tocar en el pleno de la Suprema. Se va a poner bueno este tema. Pero bueno Ese debate va a estar Y lo bueno es que es este por transmisión Por tu canal preferido no Igual bueno, el otro Ah no, no, el otro no, no, no, no, no, no, no, no esa es la rosa de Guadalupe ah no, ese, ese ya terminó su temporada Ya se ¿No? acabó su temporada ¿no? sí. Sí, Hasta abril, no, o marzo, abril Que venga la reforma La energética, hasta entonces otra vez empieza la siguiente temporada Siguiente temporada Pero bueno, mis temas muchachos Si les parece bien, entremos en materia ya que calentamos el tema este de que los contadores lo que piden es falso o exageran. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Porque nos estamos pidiendo, híjole, hasta la rosa de Guadalupe dijera el buen astro. ¿Cómo las ves, esferas mi? Esfera del no, dragón, dragón de Goku. Anda, las esferas del dragón, tiene razón. Si, si, si me permiten iniciar con uno para pasar esta feta, Pepe. Porque veíamos en eh, yo me quejaba de que en una noche el viernes pasado me hablaban, oiga el contador, ya me iba a descansar, que varios clientes quieren que les mandemos el pago del IMSS de los chavos que van a dejar el producto. Y como para qué. Es que si no lo llevan, no los dejan entrar a descargar. Y yo, como ya estaba a un pie en el auto y el otro fuera de la chamba, le digo, pues ya manda el. Perdón. Envíales una foto del pago del IMSS, donde están los trabajadores y ya. Y lo subí a redes sociales y no es una ocurrencia que pidamos eso. Y por ahí alguien me reclamó que decían que lo, ellos lo pedían. Si yo soy dueño, dije, ay, güey, eso es mejor que ser contador, supongo. Si yo soy dueño y yo lo pido para efectos de que si hay un percance en la empresa, pues yo acredite que no es mi trabajador y que tiene seguro y que sea a bola su patrón, ¿no? Y fue, obviamente, como me dejó de a seis, porque yo soy contador nada más, le pregunté a mi máster, Pepe Soto, que cómo la veía y tú cómo la ves, mi estimado Pepe, con este requisito, que no es falso, pero yo creo que exagero Sí, eh, tiene, tiene un poquito de, de miedo, lo que platicaba usted, maestro, las, las, con alguno de sus invitados, el miedo que tiene la, la gente por, por la, incumplir alguna disposición. El hecho de que una persona que tú contrates y va a darte un servicio en tus instalaciones de ninguna manera te hace a ti responsable de lo que a él le llegara a suceder, porque para empezar no está realizando una labor para la cual lo contrataste. Pasa mucho cuando cuando alguna algún profesionista independiente te va a hacer una chamba adentro, sobre todo en las fábricas, en las maquilas, y le exiges que tenga seguro social. Y me dice el señor, todo, todo angustiado, oye, pero si yo soy independiente, no tengo por qué tener seguro social, y para poder dar el servicio, me exigen que esté yo asegurado, pues es, es un requisito exagerado. Pero eso parte de los, de, los, de, los, de, los, de los paradigmas que necesitamos romper, mi querido maestro, porque... pues el hecho de que esta persona ajena, a tu negocio, que va a prestarte este servicio, le llegara a suceder algo, pues no es tu responsabilidad a final de cuentas, ¿no? Porque no es, no es tu trabajador. Si tú le pides eso, vaya, la responsabilidad ya de, de, te debe de quedar claro, no es tuya. Si algo le sucede a esa persona, pues esa persona tiene que preocuparse por contar con algún respaldo para estas situaciones de, de emergencia. Yo, si, si yo sé que mi servicio es, es peligroso o que es delicado, que requiere que, que tenga ese respaldo, pues me voy a preocupar por comprarme un seguro de datos médicos o, o algo que me respalde. ¿no? Y con yo eso... Es muy simple, Pepe. Imagínate cuánta gente entra a nuestra casa, prestadores de servicio, ya déjate de negocios. Que llegue el del agua... Y le digo, ¿sabes qué? Pásate a la cocina, descargarlo. No, ahí me lo pones de una vez en el aparato. Sí. Y va, y madre, se cae. Yo tuve la culpa que se cayera. Yo lo voy a llevar al seguro. no Yo le voy a pedir su alta del seguro ahí en la puerta. ¿Sabes qué? No, no, mejor no entres con el garrafón, por mejor. No, imagínate. O sea, y, ahorita con lo, entras? y ahorita con lo del Repse, se, se agudizó, se agudizó porque ahora, pues, con motivos fiscales, porque te lo exige el SAT, que tengas que verificar que la persona que estás contratando, esa empresa que te está brindando ese servicio, que sus trabajadores estén debidamente reconocidos, identificados, y que todos estén asegurados, ¿no? Entonces yo creo que por eso iba maestro Martín, el de que el, el dueño le estaba pidiendo a la gente que está contratando, pues que le demuestre que tiene esa protección, número uno. Y número dos, pues es que también desde, desde que el SAT impuso esas, esas, esas cuestiones de, de exigirte exigirte a ti como contra, contra, contratante, que también te muestre que pagó el, el Seguro Social, que está pagando el, el, el impuesto sobre la renta, que está pagando el IVA. O sea, todo, todo lo tienes que pedir. Si no, entonces, ¿cómo le haremos? Sí, vamos a andar cargando con todo, ¿no? O sea, sí, que... Fíjense que les, les, les leo lo que nos dice Jorge Colorado García, que me dio risa, pero tiene razón. A un colega les envié los archivos XML y PDF encriptados. Y me escribe, no me envió los archivos, solo me sale una carpeta amarilla que dice zip. Sí, ¿Me los puede reenviar, por favor? Y nos dice Jorge, así o se los envuelvo. ¡Neta, no sé, mi chaval! Llevan envuelto, ¿no? Llevan envuelto la envoltura me pasa seguido me pasa seguido digo pues bájate el zip no el zip no el zipper ah este programa el programa, programa. el programa o el punto raro no que es el otro medio raro para descomprimir no es que me lo mandaste en un formato que no puedo abrir Maldita sí. oye, ahora a mí me pasó que alguien me dijo eso oye por qué me lo mandaste en esa cosa amarilla porque si te lo mando de otra manera no lo puedes ver a ver, mándamelo, no sé si han percatado, todos los archivos del SAT, entiéndase, el archivo SER, firma electrónica, sello digital, ah, sí. los mandas a un Hotmail y no se puede descargar. Entonces yo amablemente le dije, pues para que no tenga ese problema, se lo mando en una cipeada. No, mándamelo bien, ahí te va, pues bien, tres horitos después, oye, no puedo descargarlo, que te dije... <risa> Es que también hay que mandar con el... ¿Cómo se llama? El Google Drive, ¿no? O tu liga para la nube, porque, hijo, pero sí tienes razón. Eso está de chulada, ¿no? No es falso, pero exagera. Pero es pero sí, sí. ¿Qué nos cuentas, Enrique? ¿Tú cómo has visto este tema de que realmente exageramos cuando pedimos cosas? Pues mira, hay contadores que quieren tanta materialidad. Ya déjate de documentos en la factura. Entonces, como quieren la materialidad en la factura, te toca hacer un concepto que parece Biblia. O sea, pórmele por favor esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y te hacen poner una descripción tan compleja que al final les digo, oye, que no tenemos un contrato de prestación de servicios. Y ahí puedes ver a qué me comprometí. Sí, entonces, ¿por qué tengo que poner el concepto? Prestación de servicio tal, laborado el día tal, en tal lugar, donde tres personas se presentaron en el domicilio tal y prestaron el servicio de la cláusula de decimotercera del contrato, el cual consiste en, ¿la? Supone que hay un contrato para eso. ¿Por qué en la factura tengo que ser tan extenso, ponerle cinco líneas? Me hizo acordarme de las descripciones de los contratos de obra pública, ¿no? Que tienes que también poner sí. así todo el chorizo de lo que aprobaron, ¿no? Pase 3 de la área de tal de la colonia, tal del presupuesto asignado, 50% federal, 25% municipal, 20%. Y ahí tienes un chorizote de concepto. Si queremos buscar la materialidad, no es nada más el concepto de la factura. Recordemos que ya la factura es el último requisito casi. Realmente a la material le dan más elementos, no la factura solita. Empezando por la carta aporte, que es parte de la parte que vamos a hablar en este tema. <ríe> Esa, parte. ¿Qué, Esa parte ¿Qué parte te toca mi estimado Pepe, de estos de exagerados Contadores de Acerrín y Acerrán? Sí eh, eh, He visto pues muchas Peticiones que, que Rayan en lo, en lo Exagerado, ¿no? Iba a decir absurdo Pero no, más bien es exagerado Pero ya este, Quique dio en el, en el Meollo porque <coughs> No es No es tanto por ejemplo, en el, en el caso de lo, lo laboral, ahí sí yo le digo a los, a los usuarios, anota en el contacto de trabajo todo lo que tiene que hacer. Ah, pues es exactamente lo mismo que dijo Kike ¿no? En el contrato de trabajo podemos establecer todo lo que va a realizar el trabajador. Y cuando me llamas para, para decirme, oye, pues es que no me hace caso, no me obedece. Bueno, ya sabe el trabajador lo que tiene que hacer. No le pidas cosas demás, no le pidas cosas exageradas, que no estén contempladas en su, en su puesto de trabajo. Y si, y si no te está obedeciendo, pues simplemente porque no le estás diciendo desde un principio lo que tiene que hacer. Es una situación también muy común. Que aquí sí puedo decir que, que sí deberíamos llegar al, a ese extremo de delimitar perfectamente lo que tienes que hacer como trabajador, para que yo sepa cuáles son mis alcances, cuáles son mis responsabilidades. Y eso es lo que tenemos que cuidar, sobre todo ahorita, que estamos prestando un servicio especializado a la persona que nos está contratando. O sea, que, que yo sepa como, como trabajador, prestador de servicio, cuáles son mis alcances. No vaya yo a regarla y ponerme a hacer una, una actividad que no corresponde y por el hecho de que estoy en las instalaciones de mi de mi cliente me ponga a hacer algo que no me corresponde eso sí es muy importante porque el trabajador a veces somos muy dados a que eh, se nos olvidan las cosas somos como robotitos y al rato estamos haciendo el trabajo de, de los propios trabajadores que que son del cliente Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso te, sobre todo ya tienes tu registro REPSE, pues es un cuidado posterior que hay que tener, mantener el servicio, mantenerlo recto como debe de ser, porque pues no te creas que las inspecciones vayan a ser así muy muy eh, extensas, ¿no? Van a ser contadas algunas empresas que pues ya son clientes frecuentes, con ellos van a ir yo les comentaba en algún curso de inspecciones laborales. A mí me tocó en carne propia estar recibiendo cada año al mismo inspector. Ya al tercer, cuarto año. Me dice, ¿Qué me revisas si ya cada año vienes? Ya todos le ponemos palomita ya. No, pues es que el sorteo siempre te toca a ti. Pues qué casualidad, ¿no? ¿Por qué no vas con el de enfrente? Con el de enfrente nunca ha sido. Entonces te puede tocar. Sí te puede tocar que, vaya, que llegue en cualquier momento. Del el inspector y cheque si te están prestando ese servicio especializado, que estén los trabajadores bien identificados y que no estén haciendo esa actividad que te corresponden. ¿no? Claro. Y ahorita que decías lo del REP, se me vino a la mente lo que me están pidiendo, generalmente eran los bancos. Los bancos hasta te piden la fiel hijo de su madre. Eh, porque este año me la pidieron, Es más, adire, eh, ¿qué fue? Tres semanas antes de que venciera la fiel me habló uno de un banco. Oye, ya renovaste la fiel, dije, ay, güey, gracias por recordarme, que no me acordaba. Puta <risa> madre. Pero este, me piden clientes, me piden actualización de todos los documentos. Ya me tenían frito, ¿no? Oye, mándame la actualización de tu constancia de situación fiscal. Ay, cabrón, somos los mismos? ¿verdad? Después de tanto pensar, le dije, bueno, puede ser que ya esté cambiando mi, mi actividad, que es en donde se están preocupando pero que me pidan los estados de cuenta, dice, carátula, o decir, táchale los saldos, movimientos, eso no lo quiero ver, nada más la carátula, pero con, como el comprobante de domicilio, ¿no? Con antigüedad no mayor a tres meses, digo, ah, chinga y ¿qué la cuenta bancaria? ¿qué, ¿Qué le voy a cambiar? ¿O qué PEX? Se sigue siendo el mismo número. Y es más, si tú me vas a pagar, pues para qué te doy otro número de cuenta que no lo es. Me están pidiendo carta de confirmación del banco de que las cuentas en donde me van a depositar son mías. No es falso, pero exagera, ¿no? Híjole. Y con los del. Le pregunté hace rato, bueno, anda hace unos días, ¿no, Pepe, que decía, oye, mándame la actualización de la autorización del REP? Dije, ay güey, ¿eso existe? acaban de sacarlo, renovación, es como la opinión de cumplimiento, ¿no? El primer día de cada mes, mándame la actualizado. Es más, me pidieron la actualización del acta constitutiva, mis muchachos. Actualización, o más bien, el acta constitutiva actual. Actual. Digo, ¿sabes lo que me estás pidiendo? Este, ¿no la tienes? Bueno, que hasta en eso, hasta en lo corporativo hay que entrarle, no, güey, si hay una modificación a la estructura de la constitución de una sociedad, pues hay una asamblea adicional. Y digo, ¿qué buscas? ¿El objeto social? Sí, eso. Ah, pues aquí está el acta, pero no manches. O sea, no es falso, pero exagera, ¿no, no, Enrique? Sí, de verdad, últimamente esos de los requisitos que nos inventamos, yo todavía sigo buscando... Quién se le ocurrió empezar a pedir la opinión del cumplimiento? Ah, buen punto. ¿A quién se le ocurrió? Digo, pues alguien sí. debe haber empezado con esa idea, porque no está en la ley, ni en el reglamento, ni en la miscelánea, ni en, ni en ningún lado. Alguien empezó a decir: pásame la opinión del cumplimiento. ¿Y qué vas a ver ahí? Que no han presentado declaraciones. ¿Y, y qué tiene? O sea, soy un mal contribuyente, lo acepto. ¿Qué más quieres ver en la opinión del cumplimiento? Pues más, Enrique, está positiva. Presentaste declaración, pero pues no estás pagando nada, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué buscas en una opinión de cumplimiento? Créditos fiscales para decirte, ¡ah! no has pagado las multas. ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué buscas ahí? Si lo, alguien me dijo, es que estoy buscando que no estés en la lista de EFOS. Ah, mira, entras a la página del SAT, hay un apartado ahí que dice EFOS. Hay algunos PAC, sobre todo los que venden servicios contables, que también tienen su propio apartado para que tecles y digas, Enrique Corona, EFO, Ejército, EFO. Ahí sale, no ocupas más, no ocupas una opinión de cumplimiento mía. ¿Para qué las piden? Sigo pensando, ¿qué uso le vas a dar? Yo sé que es muy bonito y, y con eso yo me pongo acá el traje. Ya revisé que si es, no estés en la lista de EFOs hoy que me pagaste, no, y aquí en 15 días, y de aquí a fin de mes, y de aquí al año que viene, y de pronto me dicen, lo que le compraste el año pasado no sirve. ¿De qué me sirvió esa opinión del cumplimiento? De nada. Entonces, yo sigo preguntando, o sea, ¿para qué la piden? Se me hace un requisito que no le veo fondo. La constancia, de acuerdo, para que veas tu régimen fiscal. El concepto, bueno. La identificación, para ver que sí, el que viene a cobrar no es el que de la factura ahora le va. Pero, y lo demás. Es falso, exageran esos amigos. Sí, ya, ya, ya somos espías de nosotros mismos, ¿no? Y este, dentro de todo lo que te piden, híjole, ya, ya no sé si reír, llorar o, o hacer un anecdotario, ¿no, mi estimado Pepe? Sí, aprovechando de lo de la opinión de cumplimiento. Fíjate que esa es una recomendación que cuando estoy dando el curso de IMSS para constructoras, porque cómo sufren los, los subcontratistas, porque les hacen una retención que le denominan fondo de garantía, que se supone que cuando terminas la obra le tienes que demostrar al, a quien te contrató que no tienes problemas con el Seguro Social. Entonces, ¿sabes qué les te recomiendo? Saca tu opinión de cumplimiento. Y tu Ims. opinión de cumplimiento, si sale positiva, entonces ya le dices a tu cliente pues que tú estás bien con el IMSS. Yo confiando en que hay en muchas constructoras grandes contadores acerrín. Y que esos contadores acerrín, pues se van a sentir maravillados con ese documento. Porque van a decir, ah, pues este señor, por tener su opinión positiva, no tiene ningún problema. Lo cual, pues, evidentemente ya nos explicó, Quique, que para nada. O sea, el hecho de que esté en negativo, positivo, realmente no significa nada. Pero creo que me estoy acordando por ahí que... Si sí, sí, sí hay por ahí alguna disposición, Quique, yo déjame buscarla. Uh -huh. Porque si te quieres contratar con la Administración Pública Federal... Correcto, de acuerdo, ahí sí. Ah, okay. Y de hecho, ¿sabes por qué? ¿Cómo se llama el formato? ¿Todos le decimos opinión? No. ¿Cómo le dicen? 32D. El 32D. ¿Y por qué le dicen 32D? Ve el Código Fiscal de la Federación, artículo 32D. Ahí sí, ahí sí te dice literal, cualquiera que contrate con administración pública federal y organismos descentralizados, te la piden. Ahí yo no pongo ningún objeto, es legal, punto. Administración pública, sale opinión del cumplimiento positiva, pero ¿qué hmm. crees? Ni siquiera ellos te la piden. O sea, claro. me explico, yo, le, yo he trabajado con empresas que le venden a la Comisión Federal, que le trabajan a descentralizadas, no te la piden. Cuando ellos legalmente somos que deberían depender. Deberían la... de ellos, claro. ¿no? Si Porque no, te dan el contrato. Sí. Y, y neta, ¿quién guarda, ¿quién guarda esos papeles? Porque sí. los guardan o los piden por, por si viene la autoridad y me lo piden, ¿no? ¿Quién los guarda? ¿En dónde los archiva? Neta los guardan, neta ni siquiera los revisan por lo menos, porque hasta yo les pregunto de broma, ¿y qué les vas a revisar? Uh -huh. oh, neta los revisas, entonces de repente son como soy bien ojéis, uh -huh. les pongo cuatro para ver si revisan, hasta ahorita de los cuatro, que de todas las cosas que he mandado mal, ni la revisan, entonces, también, ¿para qué piden, no? Ah, es que el contador dijo. Por eso yo le digo, es la mano que me hace la cuna, ese contador... Es bien ocurrente, ¿no? Para todo va a haber una justificación. Por aquí eh, venía un comentario de Molinar que quiero compartirlo. Me sonó interesante. Dice, buenas noches, un motivo útil para pedir carátula bancarias en la documentación de préstamos recibidos para identificar que la cuenta bancaria es del prestamista, pues en muchos estado, estados bancarios no salen los nombres del depositante sobre sí. las cuentas del mismo. Ay, Dios, ya, ya no me deja ver acá, pero bueno, eso podría ser un motivo de un caso muy específico, ¿no? Que entiendo el, el tema de prevención del lavado de dinero que iría más por allá. O en el caso de los accionistas, ¿prestó el accionista? ¿Qué dice el SAT? Quiero ver el estado de cuenta del accionista de donde salió el dinero y entró aquí. Cruces. ¿No? A cruces, ¿no? Ya, qué nos, ¿qué nos dicen los abogados? ¿No? Que pueden pedir eso? porque eso ya es del accionista, ¿no? Bueno, pues para allá, tranquila, ¿no? De todas maneras van a llegar a él, ¿no? Pero bueno, entiendo eso cuando es préstamo, pero de tu cliente que te pida a ti tu estado de cuenta o del proveedor para darte de alta como cliente, la verdad yo todavía no le encuentro la onda, ¿no? A lo mejor esperan que les dé la cuenta de la SECRE o del, no sé, por eso desconfían. Dicen, no, a lo mejor me da la cuenta de la SECRE o del chalán de ventas. No, no, un estado de cuenta para ver que sí es del dueño. Sí, ¿no? No va a ser igual, oye, no había pensado, y si son espías de ya saben quién <risa> Con eso de que Santiago se quedó sin chamba, y el buen Pablo dice que no es rencoroso pues sí. No sé qué vamos a hacer con la UIF Ya ni digas por qué se tiene, eh, eh, imagínate, peleó en el 68 y dice que no tiene rencores <risa> Uptale, No estuvo se en... olvida, no se olvida Oye, estuvo en Lecumberri, ¿no? Sí ¿Eh? Ahí todos quedaron marcados, quedan mis muchachos. Eso no lo viví yo, no había nacido. Pero de todo lo que he leído y escuchado, es como ahí. Bueno, Pepe Soto me lo contó ya me acordé. A ver, a ver para los muchachos, Pepe, ¿qué es eso de Lecumberry? Híjole, pues dícese de un centro, centro vacacional. <risa> todos los que vivimos en Ciudad de México sabemos de ese centro vacacional que ahora ya se transformó, ya es el Archivo General de la Nación. Ahí, ahí, ahí sí había presos políticos en ese entonces. Sí. ¿no? ahí es donde se pasa también aquí en Michoacán, cuando salimos a las calles oímos presos políticos, libertad, presos políticos, libertad. No, es otro, <risa> eso no es nada, no, no, no, muchachos. Ahí sí había Tehuacán de veras. Sí, eh, eh, ahí sí había burbují. ¿Sí saben por qué se les llama el tehuacanazo a los chavos que me están viendo? A los chavos, porque este, a Pepe Soto, pues obviamente él fue parte de la invención, ¿no? Pero sí, ¿saben a qué se refieren con el tehuacanazo? Ya que es una región de acá de Puebla. Sí. Oye, lo que, que comenta Ernesto ¿Ah? Pantoja. ¿Qué cuenta? Un proveedor de papelería nos pedía estados financieros auditados. ¿Para qué? Aún no sabemos. Mejor nos fuimos a, una, a otra papelería más grande. Ah, fíjate, mi, mi estimado Ernesto, va a depender de algo. Si estás pidiendo crédito, tienen que ver tu capacidad crediticia. Ah, con un financiero te vas a dar cuenta si eres solvente, tienes liquidez eh, y vas a enfrentar tus obligaciones, principalmente para eso es. Pero en papelería, ahí sí, no es falso. Pero exagera. Eso Además, sí. acuérdate que a algunos contadores les encanta echarle maicena y productos así para que se inflen los números. Además, to totalmente de acuerdo. Sí, como toda mi de experiencia, de pronto un 10 se vuelve 100, un 40 se vuelve 4000. mil. Ah, ah, bueno, perdón, Enrique, pero dice Ernesto, precisamente para lo que dices, eran auditados. Ya ni el banco, una papelería, ¿no? Ustedes claro. saben por qué nos piden los bancos, estados financieros auditados. Alguien sabe por qué nos piden estados financieros auditados? Y eso lo platiqué mucho con ejecutivos de cuenta, ¿no? Pues yo como auditor antes había un listado de este, despachos reconocidos que solamente ellos podían auditar. Te estoy hablando inicios de este siglo. Después se abriendo, se fue abriendo más porque se concentraba en unos pocos, ¿no? Uh -huh. pero la realidad es de que no confían en el contador que emite la información financiera. Necesitan oh, que un tercero diga, un tercero venga y diga, están bien es los que porque no le creo al otro. ¿Por eso no? No, por eso no quieren al contador con el de confianza, porque no tienen confianza. Es correcto. Y además, fíjense, y ahora lo que están haciendo los bancos, y ya todos los bancos me lo hicieron y yo pregunté, oye, por qué? Pedida en financieros, le llaman ellos internos, que son los que genera el contador eh, interno de la empresa o un externo, si es un despacho, le llaman internos. Los auditados y la declaración anual, porque ya saben que el auditor también miente, por sí, eso, no. quitando el dictamen fiscal, pero al que nunca le vamos a mentir, hace el demonio. Y es más, me hacen cruces entre la declaración anual y mis estados financieros, oye, ¿por qué no me concilio los rubro Digo, pues porque la agrupación es distinta, pero con gusto tuve que hacer conciliaciones. Digo, a ver, ya la neta, güey, tú, estamos aquí, tú y yo no voy a decir nada en redes sociales. No nos creen, ¿verdad? Si la neta no, porque hay contadores, como bien dijo Enrique, nos maquillan, pero sabemos que al SAT le dicen la neta o se los carga el payaso. Entonces, ¡ah, mira qué bonito astronauta! Nos eh, está mandando... Nos está mandando una imagen, Toño, de lo que acaban de encontrar en el trayecto hacia Darle en la torre al asteroide. El estado financiero, precisamente, de la papelería. <risa> Esta, gracias, Toño. Ernesto, si es, te sirve, ahí nos lo trae, Toño, en, en una oportunidad. Ah, <risa> chicos, miren lo que nos dice Jorge Colorado. Eh, ahorita que tocan el tema del banco uno de ellos le dijo a un cliente que iba a bloquear su cuenta por no haber presentado su declaración del mes de septiembre le dije al gerente no mami, Blue. oye sí no manches no manches y luego me piden información que se supone tiene datos sensibles, ¿no muchacho? o sea, están protegidos porque son datos sensibles ahí andamos entregando como larines, ¿no? Imagínate que un ejecutivo, tú le digas, todo lo que ves de depósitos son facturación, yo vendo 5 millones al mes, donde conozca por ahí a unos cuates que vivan aquí cerca de donde estoy yo, y les diga, mira, ese vende 5 millones al mes. y de, de ese tamaño va a ser también la cooperacha No sabemos en qué mano está la documentación, ¿no? Bien lo dices. A mí me pidieron estados de cuenta bancarios completos de tres meses para darnos un proveedor de crédito. Digo, no manches, en, el, en la carátula viene el resumen de movimientos, ahí te puedes, no, lo quiero completo. Y es lo que tú dices, yo me quedé, puta, ¿lo mando o no lo mando? ¿Lo mando o no lo mando? No te doy crédito, vas y ahí va. Pero tú te haces responsable porque sí, realmente es eso, ¿no? O sea, es la danza de los millones, estos tienen lana Y eso ya estamos hablando de otras... Cosas más graves, ¿no? Claro, y que están muy, muy sucediendo. O sea, son muy reales, ¿eh? eso sí, no son exageraciones, tal cual eso sí suceden. Sí. Eh. Y más por tu tierra, ¿no? Uh, bueno, por todos lados ya, ¿verdad? Todos lados ya, ahorita. O sea, ya. ya no es exclusivo. Es Todo porque así se llama el grupo, pero no, todos lados. No, ya. Ya, ya, hay clones, si no me equivoco, ¿no? Por ahí le tocó a un amigo, no me acuerdo si me contó Toño o alguien, este, que pasaron a por la cuota, ¿no? O sea, el derecho de piso. Uh -huh. Y a los dos días llega oiga, venimos por la. Pues se acaban de venir. No, esos no eran, son falsos. Ah, malditas. Ahora, ahora pide de identificación a ellos. A ver. Ándale. ¿Clonaron las tarjetas de identificación o qué pasó ahí? <risa> Está llegando otro reporte desde la nave de la NASA, en donde Antonio Aranda, el buen astro, está tomando fotografías instantáneas de lo que está viendo ahorita, porque es Toño Willis, está en el Armageddon. Recuerda que la, la semana pasada nos mandó estrellitas, mira. Ah, mira, y ahorita ni un jajaja ja, ja nos manda, debe estar hablando. Ahora sí está en, en su misión con, completa. Jorge anda lavando trazas también en el espacio. Sí. Nada <risa> más que se le sube el, el, el, la espuma a su jabón. Pero, ¿qué más, mis estimados? ¿Qué, qué le, cuéntenos ahí en redes sociales. ¿Qué les han pedido a ustedes? dicen, no, Maus, Miki, ¿cómo me pides esto? A mí una sí, vez dígame me dijiste que hoy alguien me dijo que quería su flete con carta porte, complemento carta porte. Ah, ¿No sí. Ah, ya, mándamelo ahorita. Digo, primero, no está en vigor. Segundo, dime un pack que ya lo tenga disponible. Corre. Es más, yo, yo el que manejo la... me dijo: Te lo descargo el primero de diciembre. Digo, ¿y cuándo lo voy a empezar a usar? ¿Cuándo voy a hacer pruebas? <ríe> pruebas. Lo voy a es... mandar a volar. Ya busqué otro. Me dijo lo mismo: No nos sí. han autorizado que subamos las plataformas. Y por ahí algún alma inocente ha dicho: Pero lo hago en el portal del SAT. ¡Uy! Entrale. Yo, yo, lo estoy monitoreando precisamente para que no me engañe, ¿no? Está igual, y es el punto que dice Enrique, ya aquí ahora se empiezo a hacer pruebas. Ah, no te relájate, acuérdate que diciembre es de pruebas, ¿no? Ah, y ahorita lo que decías de un cliente ya nos pasó en caminos, eh. Este pararon al camión y querían la carta aporte, hijos de su madre. Sí. Nada más porque el del series, que es instruido y leído, le dije, a ver, pásamelo. A ver, de acuerdo, al fundamento tal, tal, tal, tal, tal, tal, entra en vigor el primero de diciembre. ¿Tienes algún este, argumento que decir? ¿Y como era de la Guardia Nacional? ¿Qué vas a ver de eso? Ok, váyase. Uh -huh. Y así va a empezar. Diciembre, aguinaldos, fiestas navideñas, cartaporte. Ellos sí le van a dar aguinaldo, no como otros. Sí. Dicen que debemos hacer más méritos, eso dijo el patrón. Más méritos todavía. Mira, nos comenta. No sé con eso, si quiere que nos hinquemos o algo así. No, no, local. No, no, no. Yo paso. No, no, no. Yo, yo sigo aquí a distancia en línea, no hay bronca. Nos dice Araceli Miranda, tuve que pedir a un cliente que cancele recibos del 2016 porque el SAT me obliga a pagar retenciones de IVA el cliente debió haberlos cancelado porque no se los pague. ¿Sabes qué harás, Eli? Eso se los comenté a los chavos, me pasó a mí. Y es porque eh, quien te emitió el comprobante, seguro lo emitió como puede. Y puede que sea eso que le estás diciendo, tu proveedor le dijo al SAT que ya cobró. Y como él le dijo que ya cobró, por eso te está requiriendo las retenciones. Yo creo que va por ahí, pero... Imagínense cancelar 2016. Y, y ahora peor, ¿no, Enrique? Que este, cancelen para dejar sin efecto la retención. Si no mal recuerdo, por ahí leí que si, si es exigible la contraprestación, aunque no hayas pagado y retenido, tienes que enterarlo. No sé si ando mal, mi estimado Enrique. Sí, por ahí, va. Entonces, por ahí va. Aquí la clave es finalmente que haya la contralación. No nada más que tú digas cancélalo. donde aquel, por tontería y error haya reportado el ingreso de los dos recibos, no te, no te va a autorizar la cancelación, no va a querer cancelarlos. No va a querer y además no puede porque se tiene que presentar complementaria, ¿no? Y eso es ampliar del 2016 para acá, cinco años, entonces... Revives difuntos ahí. Yo creo que Araceli, te podemos decir, lástima, Margarito, pero sí, o más, yo creo que va a tener que aclaración, ¿no, mi estimado Enrique? es que por ese lado lo que procede es eso, primero confirma con la otra parte que efectivamente no haya considerado esos comprobantes duplicados o triplicados o como haya sido. Ya que él te diga no, no los utilicé en mis declaraciones, cancela. Pero va a estar, va a estar cañón y más de hace cinco años. ¿eh? Es que ahí, ahí, ahí tenemos un leve, leve problema de no estar revisando cada mes, cada dos meses, la conciliación entre lo que es el, la base de datos del SAT contra nuestros programas. Es algo hoy día tan importante como no se imaginan, estar conciliando los XML de la autoridad con los nuestros, donde sobre el, o falte el, uno. Eh, buen punto el tuyo, porque dice Araceli que ya los canceló el proveedor. Me, a mí me acaban de llegar una invitación a revisar 16, 17, 18, 19 y 20 contra CFDIs. O sea, 16 no es caso olvidado. Y van a hacer cruces y está haciendo cruces el maldito algoritmo uh -huh. de CFDIs contra declaración. Se acabó. Eso es en un clic, se acabó. Entonces no creas que por ser 2006, 16 ya cancelaron, puede haber FISH. No, finalmente es una facultad del 17HBs. Donde llega esa discrepancia y ya te la notifiquen como debe de ser y no la atiendas, inmovilización de certificado. Sí, a mí me pasó que en un solo mes se emitieron dos comprobantes de arrendamiento, compué, y para el SAD era retención, págamela. Y digo, oye, ¿por qué si la pagué el siguiente mes cuando le pagué al arrendador? Y hasta que se me brincó la cánica, dije, a ver, es pues, sí, ya, pues ya vale más. ¿O no, mi estimado Pepe? Y un coscorrón por haberlo, no haber tenido esa ese cuidado en, en, en, en checar al final del mes. Sí, pero dice dice Toño Aranda que pues, el culpable soy yo, ¿no? Porque el problema sí. es el patrón, digo, el que supervisa, o el que dejó de supervisar y que maldita sea. Sí, vale. Ya me tronó este canijo. Pero cuéntate bueno, que un problema que yo he visto en esas cartas de invitación, donde no coinciden impuestos. Primero, me he encontrado cancelados que están considerándolos en la discrepancia. O sea, yo los cancelé realmente en su tiempo, en su momento, y ahora me dicen que debo esas retenciones. Pues están cancelados. Y segundo, dicen por ahí, me cobran lo que les debo, pero no lo que sobra. Eh, hay un recibo que me emiten en enero. Yo, como es PUE, no puedo pagarlo en enero, pero lo pago en febrero. Y cuando me llega la carta de invitación, me dice diferencias en enero Y la de febrero no me dice nada Digo, a ver, a ver, a ver, pues hay diferencia en las dos Acá sobra, acá falta No, eso no me dicen, nada más dicen las que faltan Obvio no las que sobran sí Y que te dice, pase a caja a pagar Y del otro pida su devolución Como si fuera tan fácil <risa> Como si fuera tan fácil Entonces, chavos Tip, hay, aquí si sí no exageran Bueno, vamos a exagerar porque ya está el SAT Sobre el famoso PUE y el PPD pierdan esa de que me vale gorro como salga, ya ya no, porque en el IVA nos van a tronar, sin re, sin, ahorita están empezando con retención, ¿están de acuerdo? pero van a llegar al IVA ahora sí pueden llegar al IVA que era un tema de que no pueden llegar al IVA hasta que no entran a revisar no pero ahorita con los cruces del CFDI con el complemento de pago pues ya tienen todo ya por eso no quieren contador, nos vamos a chupar ¿no? <risa> Vamos a subir TikTok, TikToks, ¿no? Pepe, ¿cuál fue el TikTok de hoy o de la semana? ¿Tú Sí. Digo, ustedes saben que Pepe Soto es muy bueno para los TikToks. Es influencer. Es influencer, blogger, ¿Y Pepe pero Soto? blogger con V, de los buenos, no de los de V de bueno, no, de los de V. <risa> blogger con V. V, blogger de esos videos. very, medio nice. De verdad, no Galván. puedo llegar a ese nivel de drive, mi drive es menor sí. Chiste local, chiste local Pero bueno, contadores, la pregunta es ¿Por qué pedimos tantas cosas que la verdad, neta, ni las usamos, ni las revisamos, ni sabemos revisarlas? Mejor vámonos por lo importante, ¿no? Lo importante es control interno, contratos No sé qué piensan ustedes, este masters, pero de contratos para mí es sumamente importante porque ahí dejas en blanco y negro los acuerdos en donde va a girar todo, ¿no? Olvídense del tema de la fecha cierta, que por ahí dicen que sí, que no, a la mera hora, neta, a mí no me pidieron la fecha cierta, se fueron por el tema de materialidad más que la fecha cierta, el contrato fue un mero requisito como el mismo CFDI, porque por ahí alguien me decía, oye, yo les decía, oye, no anticipo de cliente fiscal, que ahí también va sobre lo que no es falso, pero exageramos como contadores. Ya te di un anticipo, dame mi CFDI. Te doy el CFDI del 100%. No, yo quiero más por el monto que te estoy pagando. Pero, ¿por qué? Porque es anticipo y el anexo de 20 dice que cómo se tienen que hacer los anticipos. Digo, sí, güey, pero anticipo de cliente fiscal es cuando no está cierta, no se ha determinado la cosa o el precio. Tú y yo ya sabemos que va a ser comercializado y el monto total... Me diste el 50%, pues te doy la factura por el 100% es un pago a cuenta de... No, no, no, es anticipo. Dame el CFI por anticipo o no te pago el complemento. Y empezamos. ¿Sí o no, Enrique? No, me diste que me acordaba de una patoaventura que me pasó a mí. Me dan un anticipo y después del anticipo... Ya, ya sabes que los vendedores son pero fregones. Un vendedor hace un pedido, perdón, consigue un pedido y ya después de que consigue el pedido, llega al almacén y dicen, ¿sí hay este producto? No. Ching. Entonces, vendió 200 piezas que no existían todavía. No hay bronca, anticipo. ¿Cuál es el problema? A la hora que hablan con un proveedor, les dice, no tengo 200, te voy a dar 50 para la otra semana, 50 para la otra semana. Y ahí te la vas llevando. Sonaba todo tan bonito, hasta que yo les digo, ya mandaron las primeras 50, sí, hagan la factura con cargo a la aplicación del anticipo pues mi cuate dice, no, no, no, no yo no quiero facturas hasta que no me entregues todas oye, pero ya salieron de mi almacén, ya tengo que dar de baja, ya son costo de ventas, si no hago esto voy a tener un inventario erróneo ¿Estás y esa mercancía, porque ya la compré, ya te la entregué, no, pero no quiero la factura entonces me ponen a parir chayotes porque ya tengo un financiero con un Inventario mentiroso, eso no lo tengo ya, pero mi amigo no quiere que le facture la venta. ¿Quién manda? Lo acabas de decir, el que paga manda, ¿no? Si no, no te pago. Bueno, aquí ya me habían pagado. ¿Qué hacer sí, no, al revés? Decir. Sí, ya ha pasado. Yo tengo un cliente por ahí, tiene, cuando vi la revisión de anticipo de clientes, 3 millones de pesos, digo, no manches, 3 millones de pesos. Es que en el, lo que va del año no ha no, querido, no me ha dicho si le facturo o no le facturo. 3 millones de pesos. Un anticipote. O sea, lo de menos es lo fiscal, ¿no? Pero, ¿fue venta o no? Fue venta. Oye, ¿quién Entonces, en Susano juicio da 3 millones y él los deja perdidos? Este, después te cuento. Ah, no, no, ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Mi estimado... Sí, sí, sí. Yo creo... Eh, va, va para allá. Va para allá. <risa> Y, estimado Pepe, oye, todo lo que se pide en el área de, de recursos humanos, ¿neta es necesario o también le exageramos ahí? Fíjate que en el caso de los, los, las contrataciones, ahí sí es mejor que, que tener a no tener, porque necesitamos demostrar pues, precisamente a quién estamos contratando. Y de eso parte el pago del, del seguro social, paga el... el cuando le descontamos el impuesto, entregárselo al, al SAT. Entonces, sí necesitamos tener eh, información básica laboral de los trabajadores. Entonces, sí, en, en donde exageramos es en documentos que ya están prohibidos, que no debemos de solicitar. Pero es cuestión nada más de educación y, y nosotros desde la trinchera seguir capacitando a los contadores acerrín, para que no abusen tampoco. Oye, Oye Pepe, ¿verdad? si un trabajador llega, ¿qué estoy obligado o qué obligo que me entregue? Digo, Pero porque ya no de buena conducta y cosas así. No, no, por eso te digo, son, son documentos que son exagerados y algunos pues que ya están prohibidos. Acordémonos que en, en caso de discriminación ya hay este, por ejemplo la el certificado de no embarazo ya está prohibido solicitarlo. Hay un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la carta de no antecedentes puede ubicarse como un asunto discriminatorio. ¿eh? Por si pides esa carta y por ese motivo no lo contratas, se vuelve una situación de discriminación. Las empresas de seguridad lo piden. Sí, sí, yo, yo entiendo la, la postura de ellos, pero no deberían pedirla. Si yo como aspirante entrego esa carta y resulta que no me quedo con la chamba, yo voy a suponer que por traer esos antecedentes no me diste el, el trabajo. Yo pudiera yo pudiera denunciarte lo que se gana ahí el, el patrón, es una sanción nada más. Entonces no lo pueden pedir la carta antecedentes... No ¿Dónde venía? Cartas de recomendación. que también de qué te sirve? Nunca la revisas, lo que comentábamos hace rato. ¿no? Nunca confirmas con quien expide la... No, palabra. la confirmas, exacto. Sí. Hay gente que vende las cartas de recomendación. Ah, caray. ¿Ya nos exhibiste? Este, sí. sí, muchachos, entonces... Decía, <risa> <risa> saco papel membretado. No, ¿Sí? si, si venden las, las firmas de los contadores y dictaminadores, hay una carta de recomendación. Bueno, eso dice. Sí, eso sí, pero... sí. Oye, buen punto. Y Mina, fíjate que algo que implementaron. En Tierra... Enrique Galván nos dice: prohibido hasta la solicitud de comprobante de vacuna. ¿Cómo Híjole. ves, por... Porque dijo: este, en el tema, en, la, en las empresas es complicado el tema del contagio, el tema de la sana distancia. hay la Secretaría de Trabajo nos puso N cantidad de requisitos en IMSS para reabrir. Para reabrir. Y es sí. una listota que te dices, ¿no? Mouse, Mickey es casi, casi de que comas a 10 metros del otro. Oye, güey, pero si el lugar tiene no tiene espacio para eso, el comedor lo tienes que ampliar, lo tienes que poner. No, no. Es una transformación interna de lo que pidió el IMSS. Pues no sé cómo ves, Pepe, este tema de la vacuna. ¿eh? Sí, mira, qué bueno un comentario que dice Enrique, porque queda. Queda a, a criterio y sobre todo va en busca de, del bienestar de la mayoría, aunque odio esa palabra, pero pues sí cae aquí el total en la empresa. Si somos 50 trabajadores y por culpa de una persona que estamos contratando no, no nos trae el, el comprobante de estar vacunado y resulta que él pudiera ser el que nos contagie, pues hasta la empresa puede cerrar, o sea, ya sabemos que el contagio es exponencial. Esa sola persona puede cerrar la empresa de 50, 50 trabajadores. Eh, sí, Gus, es el bien de la mayoría. Entonces, ¿cómo, cómo le vas a hacer? ¿Tienes tú en una empresa, Agustín? Me imagino que es Agustín, porque dice Gus Gómez que es anticonstitucional. Yo no creo que sea tanto eh bueno, no. violatoria de garantías individuales. Pero estás, no, no puedes ir por encima del bien de la mayoría. Lo Oye, pero si, pero si es una entrada a un lugar privado, ¿no tienes tú el derecho de admisión? ¿Te pregunto? Mm. Mm, no creo, ¿eh? Ahí sí no creo. Entonces puede entrar cualquiera o puedo ser selectivo. Yo soy el cadenero, o ya se volvió el cadenero del COVID, ¿no? ¿Sí? <risa> Digo, ya ven lo que pasa en Austria, ¿no? Ahorita ya cerró fronteras. O sea, Alemania está viendo eso, que está canijo por allá en Europa otra vez. Otra vez. Fíjate que en alguna empresa que yo conozco de lo que es un hospital, para acabar pronto, todos los que están entrando, personal médico de apoyo, obviamente no doctores, todo lo que es oficinas, enfermeros, camilleros, les piden el certificado. Ahí sí se los piden, ¿eh? O sea, sí, sí. Puede ser discriminatorio, sí. Pero es requisito. Es requisito. Y es, pero es protección para ellos mismos, ¿no? Porque están al pie del, de la Están en la guerra. Sobre todo ¿no? por eso, sí. porque están ahí precisamente en contacto con enfermos. Híjoles, yo, yo sí no me iría con el tema de este discriminatorio, ¿no? Porque esto es un tema muy complicado. Los que han pasado sí, por bien. esa maldita enfermedad saben lo complicado que es. La gente que ha tardado dos, tres semanas con ese maldito virus. Que ha tenido que hospitalizarse, no saben lo que pasa, porque estás solo, estás solo ante el mundo. Y la depresión es canija, porque antes sí. te rompiste la pierna, te operaron del apéndice, pues tienes a alguien ahí que te haga compañía, cotorreo, ves tele. Pero si tienes el respirador intubado, bueno, intubado se supone que estamos en el limbo, ¿no? Se supone. Porque no sé si alcanzamos a escuchar. Pero los que están en los hospitales, créanme que no es nada bonito y estar solo, créanme que te mata más rápido que la enfermedad. Entonces, digamos, hagámoslo por conciencia, olvidemos lo constitucional o no, discriminatorio o no, hagámoslo por el bien de los demás, ¿no? Sí, exacto. Como dice también aquí este Gris, Diana, será anticonstitucional, pero es necesario. Sí, si pero yo tuviera... para publicar la constitución, están más sí. preocupados por sí. cambiarla para lo de eléctrico que para esto, o sea. No, si yo tuviera mi empresa no. y sí tuviera que hacer esa restricción, aquí no entra nadie si no está vacunado, que tampoco es garantía, ¿eh? No. Es... Tampoco es no, garantía. No, no, no es... Es... es como cuando lugar... nos vacunamos contra la influenza también. Sí. No es una chavarra. O sea, tienes que seguirte la poniendo, ¿no? ¿eh? sí, no sé si en lugares de donde anden, pero aquí en Puebla, antes te pedían, te tomaban temperatura, ahora te ponen termómetro ahí si quieres. Antes te ponían el gel, ahí está la botella de gel. En los centros comerciales era de un solo sentido, ahora ya todo va en todo sentido, ya se relajó. esto. Ya se, se relajó, cañones. sí, ya. Y ese problema no es de la autoridad, no somos nosotros cabezas duras que no aprendemos, ¿no? Y, este, y todavía hay gente que dice que no creen eso, ¿no? Dios me los cuide, ¿no? Yo sí creo mucho en las vacunas. De hecho, hoy me puse otra. O sea, no las que ustedes están diciendo. Me puse la que se pone en este mes de noviembre y diciembre. Sí, la influenza. La influenza. Hoy me puse esa Ah, yo pensé que de estrógenos. No, bueno. No, no. Estos son tomados, no se inyectan. <risa> ah, ok, ok. Esa eso, eso, eso le mandan... Cuentan, la pues, para... los que se las toman me cuentan eso. ¿sabes? Sí eso le, le dieron al astronauta para poder estar en órbita muchachos, vámonos despidiendo porque ya es hora de ir a descansar y todavía no nos lanza el último mensaje el buen astronauta ahora Pepe no ha llegado mensaje de que ya llegó a buen puerto esperemos que desvíe que desvíe al asteroide que amenaza acabar con los últimos dinosaurios de este país mi estimado Enrique bueno pues efectivamente el lo que hemos platicado de anécdotas y hechos el día de hoy, lo pues ratifica y coincide con lo que está diciendo mi amigo William ahí en el chat, que a veces como contadores nos ponemos la zancadilla uno a otro y queremos hacerle pues hasta peor que el SAT. Así que sería bueno que analizáramos los requisitos verdaderamente legales, que le bajemos tres grados a la espumita para pedir los documentos y nos ayudemos unos a otros. A veces es muy necesario apoyar a los empresarios más calzado. Gracias, mi estimado Enrique. Mi estimado Pepe. Así es, máster en relación con lo el, el, el terror, las historias de terror del REPSE, que no, hoy no platiqué esa sección, pero cae como anillo al dedo porque son requisitos que, que nos puso la autoridad y que hemos visto que los, los clientes que te dicen que no te contratan si no tienes el REPSE, señor, pues si yo soy una persona independiente, no tengo trabajadores, la reforma es laboral, de dónde demonios quieres que obtenga yo un registro de algo a lo cual no me compete. Entonces nos estamos poniendo esas esas trabas y ya en en algunos casos hemos visto que es abuso porque resulta que tienes por ahí un saldito pendiente con ellos y se están agarrando de ahí para no pagarte. O sea, esas son hijeses de la fregada, diría mi abuelita. Entonces, muchachos, como apoyo el comentario de Quique, seamos conscientes, también como lo dijo atinadamente William, seamos conscientes y apoyémonos entre nosotros. Estamos nosotros contra el mundo y sí podemos. Gracias, mi estimado Lor. Y para terminar, muchachos, recuerden, somos socios comerciales, clientes, proveedores, somos una cadena. Y todos somos, estamos en el mismo barco. Así como cuando he pasado revisiones y digo al proveedor, oye, el SAT me pide esto, veamos los dos o el mismo enfoque, porque si va conmigo, va contigo después. O Así sea, que pongámonos a trabajar todos en cómo generar negocios, porque luego detienen, cancelan contratos, detienen embarques, no reciben mercancía. Producto que ya está listo para estar en los anaqueles de las tiendas. Y todos dependemos, o todos esos productos, esos servicios, dependen muchas familias detrás. Así que no seamos partícipes de este terror, que yo los entiendo. Créanme que los comprendo porque lo vivo todo el día. Todos los días, todo el día. Pero hay que poner una línea hasta aquí, nos decía el doctor Rubén en uno de los episodios anteriores, ¿no? No trabajemos con miedo, trabajemos con la razón, con la ley y no dejemos ser partícipes de esta vorágine que pues ya nos convertimos en todo y perdemos el rumbo de ser contadores, pero bueno parte del show mis estimados paradigmáticos, este fue el episodio 9 temporada 2 esperemos que algún día, no muy lejano el astro se digne a estar con nosotros nuevamente mientras tanto nos despedimos gracias a Rubí allá en cabina que tengan muy buena noche, recuerden rompiendo paradigmas, 21 horas todos los miércoles Mientras no nos baje la señal, el astro. Hasta la próxima. sale Buenas noches.